vamos a Miranel, y muy pronto vamos a estar aquí haciendo un periodista para la televisión. <risa> <risa> Yo estoy grabando. Uno, dos, tres. ¿Quién es cuál ¿Cuál? Yo sí! ¿Dónde no estabas tú en el del terremoto? Estaba en mi casa con mi tío. ¿A dónde estaba usted? Yo, yo, yo estaba en la unidad de plaza cuando me apoyó el terremoto. ¿Y qué estabas haciendo? Y venía para mi casa. Veía como los, como los patas se movían así, en las calles como el aire. Estaba viendo televisión. ¿Y qué hiciste cuando sentiste? Salí corriendo. Se movía la casa. Comenzó a moverse todo, las cosas se caían. Una vez que terminó el terremoto, tocó salir a hacer una inspección en toda la ciudad para ver cuál, qué sitios estaban bien perjudicados. ¿Cómo pasó el terremoto? Al ver la sensación de que mis nietos todos estaban conmigo abajo y uno, incluso uno, se quedó arriba, en el segundo piso. El, el terremoto pues, lo pasamos bastante difícil, una casa me iba cayendo encima. Y ustedes mediante eso, mediante que vieron su casa destruida, ¿dónde se instalaron? La noche pasamos aquí abajo este, con todos los vecinos, este, a la in interperie pero con sustos. Y desde ese entonces estamos durmiendo aquí abajo, en carpas. Aquí está el banco que lo destruyeron. Miren toda la que se cae. Lo que me preocupa es toda esta gente que hay aquí, que hay en otros sitios, a ver si pronto pueden volver a sus casas, que no tienen casa. Aquí, bueno, no es como estar en mi casa, pero sí después que tenga un techo como cubrirme de la lluvia. Sí, estoy bien, gracias a Dios aquí. Este vivía mi primo. ¿Y ustedes dónde son? ¿Aquí de María? De San Roque y de La Equitativa. Aquí está el hermoso albergue Montufa. Hay muchas casas para vivir. Tres, cuatro, cinco... Esa es mi casa, la que está ahí. ¿Cuál? La is... ¿Esa de ahí? Sí. Aquí es el comedor. Al principio sí, estábamos nerviosos, pero ya ahorita nos hemos acostumbrado a las réplicas. Dice uno, estamos como preparados ya para estar soportando. Ayer estaba sentado en mi habitación y uh, de repente nada, ni me levanté. ¿Cuál es la reacción ante las réplicas? Estar tranquilo más que todo y en un lugar seguro y controlar a la gente de que no se desespere para que no, no vayan a haber más accidentes. Hoy si están los niños, los reunimos ahí, ahí los quedamos todos unidos, ahí para... Lo más importante es estar en familia, Claro, y en claro. Está re tranquilo, eh. ¿Y dónde están toda la gente? Aquí nomás. ¿Y tu mami? Allá. ¿Se fue a trabajar? Sí. ¿Y tu hermana? También. Sí. Mm, ahí era la escuela, al frente había este un, un palo de mango, y aquí estaban todos los grados. Aquí había cementos de aquí. ¿Qué había? Cemento. ¿Todo esto era cemento? Sí. Todo, ¿Todo era cemento, sí. todo, todo era cemento todo. Mira, aquí era el, el palo de mango. En este lugar. Ando más a Aquí. Sí, aquí era el palo de mango. Aquí. Aquí vino a una compañera y yo iba acá. El que más jugaba dejar aquí. Antes no había todas estas casas. ¿Te gusta más ahora o te gustaba más antes? Ahora yo hoy. Puedo hacer actividades, puedo pintar. A los niños de seguir adelante, de estudiar. Los negocios, que eso es lo que. para que venga el turismo. Yo lucho por ellos, subiendo un viajecito de agua, pasando alguna alimentación, para que lo de la familia pues progrese, hasta que podamos seguir adelante. Trabajo. Habiendo trabajo, Creo que hay todo, ¿no es cierto? Con el, la unión de la gente y el apoyo de nosotros, poniendo el, nuestro granito de arena, sí vamos a salir.